Ahorita estamos en mi estudio está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces, cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y da cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces... Cuando me metí así ya de lleno a, a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo, porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica, güey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago, era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Y entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie. Y se van o sea, al azar, se puede decir, y van y chingale, y lúchale, y vamos a ver, y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había ya Entonces me dio como que esa, eh, eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces podía pues, ver que tiene como los cuernos por pues, el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, hay personas, oye, pues ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues yo también. Pero en este caso le estoy dando una figura. Ah, y ya para cuando acordaba, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, ay, mira, ahí estás, Ira eso está muy bien, mira que... Oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que, que es mi interés, we. o sea, con otras intenciones. Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque veo que tengo mucha influencia sobre la, pues esta siguiente generación, güey, de, de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esta es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en el Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces, te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito. Entonces, de un lado están los policías, del otro lado está lleno de, de tenis. Me da cuenta como que se están dando de la madre. O sea, ahí esa, esa, ahorita que existe esa, esa tensión de un lado y el otro, Tenía yo también otros carritos que se usan mucho eh, pues en todas partes, pero más yo los miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las, las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y luego vayan en las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho eh, visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda el, la chuchería que llevan y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos porque son basados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram así, me mandan mensajes, dicen, ah güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un hace hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de de poder ver y analizar todo el spectrum de, de, de, de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho este es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado pero por eso existe esa responsabilidad de, de, de mantenerme informado. hacer este ya lo comencé pero ahora sí ya me voy a dedicar a este